interactuar con Ramón Antigua. Yo quiero mostrarle, por favor, allá, nuestro querido máster, eficiente máster, mister Edward, algunas imágenes de lo que, eh, en cómo estaba la ciudad en el día de ayer, temprano, ya en la mañana, eso de las 9, 10 de la mañana, San Francisco de Macorís producía eh, total calma y se puede decir eh, desierta, ¿verdad? Eso lo atribuimos nosotros a que la gente en la medida... Que ha ido pasando el tiempo, eh, ha ido acatando la medida. Eso que ustedes ven ahí es una parte de un banco comercial y la gente pues, eh, que sigue acudiendo a ir a buscar, ¿verdad?, eh, hacer eh, sus acciones propias, eh, bancarias, la que se le permita. Además de eso, recuerden que eso se produce después de una visita del ministro de Salud Pública, San Francisco de Macor, y lo que provocó que se fuese más estricto con respecto a esta situación. También queremos mostrar eh, otras imágenes ya eh, un poquito más eh, subidas de hora del día, por ejemplo, eso de la eh, 12, una. El de la tarde, ven ustedes ahí como luce como luce en la calle de San Francisco de Macorís, está la calle Salcedo a esa hora, es muy poco el, el, el, el tránsito que hay vehículos de personas pero todavía, todavía nosotros entendemos que es eh, bastante, debería, no, no deberá haber nadie en la calle, es la única manera, reitero, de que podamos nosotros cortar la cadena de contagio de este eh, virus que está afectando el mundo este, así que gracias Edward por mostrar y agradecer también a nuestro verdad eh, eh, a reportero, a nuestro querido compadre Nobel, Pascual aquí que nos hizo esas imágenes, también a Edward, que nos ha estado sirviendo, verdad, como técnico como reportero al regreso y la llegada al canal, así que compadre, eh, muchas gracias por esas eh, imágenes que pudimos nosotros compartir con toda eh, la región nordeste el país y el mundo Así que reiterar la gracia a usted, nuestro eh, reportero, vamos a decir, gráfico, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, mi interés allá en la línea telefónica, nuestro compañero que cada jueves comparte con nosotros desde su casita esta vez, porque también está acatando las, las llamadas a quedarse en casa por parte de las autoridades, como consciente de lo que está pasando. Así que nosotros, pues, le damos la bienvenida y saludamos a nuestro querido Ramón. Antiguo. Adelante. Buenos días a todos los amigos televidentes de Contacto Diario. Nosotros aquí después aprovechando o no aprovechando, ajustándonos es al llamado del gobierno total y absoluta. De forma que estamos a disposición, Víctor. Quiero también aprovechar entonces, la, eh, para reconocer y agradecer a la operadora del 90, que se está haciendo la programación normal de todos los días y todas las noches, como si, eh, o sea, con la tecnología, aprovechando la tecnología y como si fuera, y, y, y como tal, Estamos eh, ahora trabajando trabajado para eso. Con todas las, las oportunidades para que la gente se mantenga al día, informado al di, día a día. Felicitar a los ejecutivos de Teleoperador, de, el norte Telenor, en el caso de Julio y Eugenio, por esta oportunidad que le brindan a San Francisco de y la provincia de Duarte y la región del Cibao. E importantísimo, mira cómo se está haciendo esto, como te repito, como lo, con los canales nacionales, internacionales. Sin nada que envidiarle, la que hay que reconocer y felicitar a, a Telenor y a sus ejecutivos por esta oportunidad que le brinda a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte, la región del Cibao y al mundo, mantenerse al tanto de este Estoy contigo, Víctor. Eh, así es. G gracias, Antigua, ¿no? y de verdad es que nos agradecido porque también usted es parte de este equipo y nosotros para el de que usted interactúe eh, con nosotros. Vamos a pedir a Tito, por favor, que, que suba un poquito más la voz para oírlo de manera eh, correcta. Su opinión, Ramón Antigua, en términos generales, sobre la situación que está viviendo el país ante esta eh, pandemia. Mira, lo, lo primero que, de, que debo decir es que... Es eh, penoso. Eh, eh, eh, parte voy a hablar por la mala. Es penoso que San Francisco de Macorís comience a, a hacer tendencia en el desorden, en la indiferencia, en el respeto, en la relación a las normas. Es penoso que hoy por hoy el tema de discusión en el país sea que San Francisco de Macorís haya habido que militarizarlo, haya habido que traer una comisión nacional de funcionarios que para el proceso en la, en, la, en la región y de igual manera que inclusive ayer, ayer no haya que traer un contingente militar peor aún, que los barrios que comenzaron a fumigarse ayer sea con el personal de, de la defensa civil traído de la capital, o sea nueva vez estamos en la palestra de es respetuoso, un pueblo con, con grandes problemas para ajustarse a las normas y a las leyes y eso es penoso, qué pena me da, ver los medios de comunicación nacional e internacional promoviendo, o sea, proponiendo o presentar a Francisco de Macorís en esta situación eh, ¿qué pasó? no sé eh, si sí te aseguro que, que hay un descontrol eh, o no había Anoche, según he visto las mismas imágenes que ustedes han pasado, eh, por lo menos bajó la gente, la, la participación y la actividad de la gente en la, en la calle. Eh, debemos ajustarnos. Yo he estado como todos los comunicadores ¿no? y, en, en estos medios de comunicación llamando a que nos quedemos en la calle. señora no hay que llamar, que la, llama. la única forma, dicho salud, No esperemos que nos aíslen, no esperemos que nos lleven a un centro de aislamiento, porque no quieren un cementerio, ni siquiera entregárselo a, a los lo familiares, paciente, a la persona muerta por esta por esta enfermedad. Vamos a quedarnos en la casa, vamos a, a, a tratar de cuidar la vida de nosotros y lo de nuestros eh, amigos, compañeros, vecinos, a nuestros poblanos y definitivamente creo que tenemos que seguir tenemos que seguir trabajando el tema del aislamiento de que lo que vemos en la casa no es necesario verdad que hay una serie de dificultades ya de hoy a partir de hoy comienza a acabarse la gente de la gente lo que pudieron acaparar o lo que pudieron comprar como como alimento y ese tipo de cosas para retener pero vamos a buscar la forma de cómo resolver ese problema ¿no? sin tener que salir a la calle necesariamente, a menos que no sea obligatoriamente a, a buscar contagios, señores. y cuando salgamos, que lo hagamos con los mecanismos de previsión, la, la, la, la mascarilla, los guantes, una ropa manga larga, eh, sea que, que, que cubra bien el cuerpo eh, inmediatamente llegue de la calle tire esa ropa tire todo eso, eh, que usted lleva pues, en un lugar aislado métala la lavadora o sáquela del entorno de los, de los demás familiares de la casa eh, ¿cualquier pregunta, Vito. Activa en la noche en la noche de ayer el presidente de la República Dominicana se dirigió al país otra locución más eh, anunciando una serie de medidas en pro de ir en ayuda de los sectores más vulnerables. Eh, La opinión sigue con respecto a esta serie de medidas eh, que tomó el gobierno, que pretende implementar ya eh, casi de inmediato, en favor verdad, de eh, reiterar de ir en auxilio, eh, con esos sectores que son, vamos a decir, extremadamente vulnerables de esta situación, donde no se está produciendo, donde la maquinaria eh, productiva del país está casi paralizada. Entonces, eh, esa es la idea presidente presidente. ¿Su opinión con respecto a ellos es más importante y es la manera de cómo un líder, un líder debe dirigirse por los tipo. El presidente tomó una serie de medios y una serie de que con el de de la. A personas que más de años, a personas que tengan más de a personas que enfermedades como de pandemia, de diabetes, de, de, de, de enfermedades. De el presidente se refirió de, muy, de manera muy puntual al trabajo que va a hacer y está haciendo con, con el creo que de 2.000 a 5.000 pesos, más 2.000 pesos a, la, a los hombres, a las personas mayores que vivan en esta casa. El presidente ayudó, se dirigió al país. Con... Vamos, tenemos un problema con la conexión. Que